Y ya estamos en vivo. Bueno, pues ya estamos en vivo una vez más. Sus amigos. De, así es, de siempre, sus amigos de siempre. Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Nos da mucho gusto y mucho placer el hecho de que estén con nosotros en este momento. Y pues bueno, dándole honra, dándole gloria y dándole alabanza al Señor. A nuestro Dios, así es. Porque podemos tenerlos a ellos con nosotros. Así es, así es. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este, este momento de refle meditación y reflexión y oración porque es necesario es necesario que que pues eh, día a día eh, reflexionemos Así meditemos es. en el Señor, oremos eh, por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestras amistades nuestros conocidos porque Estamos viviendo tiempos muy difíciles muy y necesitamos estar, eh, pues, cerca del Señor, meditando en su palabra, orando y, bueno, pues, ayudándonos unos a otros. Así es. En la palabra. Eh, no, vamos a evitar mencionar algunos nombres, pero eh, tenemos unas amistades desde muchos años. Así es. Eh, que ahorita están pastoreando por allá en, en, en no, Linares, no en ahí. Nuevo León. Uh -huh. ahí ella la conocimos, ¿verdad? Desde claro. que estaba pequeña, estaba, estaba jovencita. Chiquita. Estaba, estaba como <risa> en el rancho, estaba pollita. Sí, de la edad de nuestros eh, hijos. Sí. este, Así Y es. nos pidió la oración a, hace... Sí, unos días, dos tres días, uh -huh. porque les había dado el COVID. Mm. Se contagiaron. y pues el Así tema es. de hoy, el tema de hoy es un momento de meditación, reflexión y, y oración. oración en vivo. Así es. Y nadie estamos exentos. Nadie. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, no, y no, nadie. Y no. nadie estamos exentos, nadie. incluyéndonos nosotros y nosotros ponemos en la punta de, de la lanza. Nadie estamos exentos. No. ¿Por qué razón? Acaba de fallecer un hermano de Elisa, de mi esposa. Así es, así de es. COVID. Mi hermano el mayor. Entonces, falleció. Ya así no, es. ya no estamos exentos de que a la propia familia le pueda acontecer algo como esto. Exactamente, sí. así Unos es. más cerquita, otros más lejecitos. Pero, pero nadie no estamos no estamos, no estamos, estamos exentos. exentos porque estamos <coughs> viviendo en, en este mundo este que está hay hay tanta maldad hay tanta contaminación y hay, hay, hay tantos problemas de, de salud y esta pandemia que se ha venido este pues eh, tenemos que, que estar conscientes de de que esto puede eh, entrar ese virus a, a, pues a cualquier, a, hogar. A, cualquier organ, a cualquier persona sí, cualquier persona sí entonces este, por eso necesitamos eh, estar pues en reflexionando reflexionando estar en comunión con Dios y orando por uh, que él nos proteja que él nos proteja de, de ese virus de ese mal y, y de es. tantos tantos uh, problemas que hay de salud, no nada más el, el, el, el COVID, o sea sí, hay, eh, hay muchos problemas Nos acabamos de, salud. de enterar también eh, ayer, precisamente nos enteramos Ajá. de que una persona que conocemos ya de hace varios años eh, cuando ellos han venido por acá a nuestra área uh -huh. eh, él, él es de Suiza eh, y pues Después de un viaje, sí. caminó, o sea, él y su familia, su esposa. Así es. Eh, andaban en, en, en Dinamarca, iban para Suiza. Y fue, llegaron a Suiza. Gracias a Dios y, que llegaron y, y a Suiza. bien. estuvo manejando por 12 horas aproximadamente. Uh -huh. Y que se los infarta. Sí, sí, sí. Gracias a Dios sí. está bien. Gracias ya, a Dios. Ya pasó la que, crisis. Que Dios les concedió llegar a casa y uh -huh. ahí fue donde él se sintió mal. Y inmediatamente, pues este, su esposa eh, llamó a ambulancia y se lo llevaron al hospital. Y, y gracias a Dios, pues fue operado y está fuera de peligro. Nada más, ahorita está, está en recuperación. En, en recuperación. Y bueno, sí. damos gracias a Dios que, que, que pudo estar a tiempo. Entonces, ¿y eso es de que conocemos? él claro. es un suizo? No importa. Eh, Nosotros no son mexicanos no. y no. vivo en México? Sí, no importa la nacionalidad. Eh, sí, le conocemos, comimos varias veces juntos y pues Así bueno, es. eh, de, de esas cosas que hay en, en, en la vida que se prestan Así para es. ese sentido. Saludamos tipo de a, la, a la familia, a todos y pues estamos con ellos y pues... Estamos editando los nombres los y todo hemos eso. Hemos estado poniendo en oración porque pues... Sí, no, no, no, no, no tiene ningún caso, claro. pero también acabamos de darnos cuenta de que una persona ya adulta aquí en el, esa es área donde nos vivimos, es una, una es un, un, montón un montón de pueblos. Un, es un metroplex lo, lo, que sí. están las ciudades ya juntas en el área de, de, de Dallas. E exacto. Entonces, Entonces las ciudades principales aquí es áreas forward, Dallas for world y Pero a, alrededor estamos un montón de ciudades aquí pegadas. Sí, sí, que sí, nos sí. dividen nada más una calle. Así es. De, de este lado de la calle es una ciudad de aquel lado de la calle es otra ciudad. Sí. Este y pues esta persona pues eh, adquirió una casa. Tenía un mes de estar viviendo en ella. Entran nos maleantes y la asesinan y la, le, le roban sus pertenencias. Sí, una señora ya de edad, este. Y, y pues, o sea, fue algo triste porque ella apenas te acababa de cambiar a ese lugar. Ni siquiera era de ese barrio. No. De, de, de esas Pero cosas hay, que pasan hay, en las ciudades grandes, aquí eh, te, yo creo que tenemos aproximadamente unos 6 millones de, de habitantes más o menos aquí en el área donde, en este metroplexo Sí, yo creo que sí, es eh, más o menos. transitarlo de punta a punta, bueno, se, se tarda más de una hora. Pero, y si es hora de tráfico, pues mucho más. Pero, sí, las, las distancias están más o menos regular de, de, de grandes, pero es, es todo un conjunto de habitación aquí tremendo. Sí, hay mucho, pues... Eh. El, el, el tráfico es es abundante, ya, ya no se sabe. O sea, las horas pico yo creo que ya son todo el día. Entonces, los accidentes son sí, todos los días. Todos los días. Es. Hay muertos, a veces, pues, no todos los días, pero sí, sí hay muchos muertos también en, en, en los caminos, en las carreteras. son son bien no, rápidas Todos los días, casi todos los días. Eh, asesinatos que, que entran La a una tienda como... y. Van uh -huh. a robar, y pues si algo, algo pasa por ahí, pues simplemente van armados y, y, y matan. Mucho, mucha gente cae eh, pues, armas. Han ha muerto criaturas pequeñas que sí. están en sus casas. Balas perdidas. Y una bala perdida y ha matado criaturas. Sí, sí. Eh, eh, la, la situación es crítica. Y por eso decimos: nadie estamos exentos. ¿Por qué? No. Porque aunque podemos estar aquí pasa un barro por ahí con un arma de esos de alto, de alto, calibre, alto calibre. Y pasa, pasa, pasa. Le paz. las paredes, las puertas, las ventanas y, sí, sí, pues. y pues le pueden quitar la vida a cualquiera. Entonces, ¿será motivo esto de oración? ¿Usted qué cree? Con todo este cuadro que estamos presentándole, ¿usted cree que sea un motivo de oración? Por supuesto que sí. Claro que sí. Claro que Por sí. supuesto que sí, es un motivo de oración. Porque nadie estamos exentos. Ni tú ni nosotros estamos exentos. No. De que algo nos pueda acontecer. Ya sea por un maleante, por un problema accidental. O físico. O por una cuestión física. O por un COVID o cualquier otro tipo de, de enfermedad. Entonces, esto es bien importante, mi amado, mi amada, de que estamos bien conscientes de que bien nadie estamos exentos. Nadie, nadie. Ni, ni tú, ni yo, ni nosotros, ni nadie, nadie, nadie, nadie estamos exentos. Por eso, si sí es un motivo de meditación, de reflexión, y de oración, porque nuestras vidas espirituales uh -huh. deben de estar listas y preparadas ante cualquier situación que situación? se nos presente en la vida. Así es, así es, definitivamente. Y vamos a ir un ratito a la palabra para poder ir a la primera oración. Así es. Y mi esposa tiene ahí... En... aquí en, en, en juan 539 uh -huh. este nos dice verdad escudriñar las escrituras uh -huh. porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí dice el uh -huh. señor uh -huh. y bueno y, y no queréis venir a mí para que tengáis vida nos dice el señor entonces dice qué, qué, qué hermoso escudriñar las escrituras qué significa escudriñar pues, Vamos a imaginarnos una naranja. Uh -huh. La cortamos y la... ¿La exprimimos? La, la, la exprimimos y le sacamos todo el jugo. El juguito. Así Eso es, es, es escudriñar, sacar el jugo a la palabra. ¿Qué, qué nos está diciendo aquí el Señor? Cómo lo estamos interpretando, cómo lo estamos entendiendo que lo Y entendamos. cómo lo podemos aplicar a nuestra propia vida Así es, amén Cómo esto nos puede alimentar, nos puede nutrir Para eso tenemos que ir a la palabra Yo voy a seguir insistiendo en esta cuestión Y con... Así es dolor de nuestro corazón si a algún pastor no le gusta lo que decimos a un lo sentimos pero lo voy a decir si tú eres un pastor que predicas con el teléfono ya deja el teléfono para que para hablar para mandar textos si tú quieres pero para predicar usa la palabra y si tú estás en un lugar y no te predican con la palabra en la mano o estás en el lugar equivocado o bien, habla con el, la, la persona que predica, y, diga, y dile, ¿por qué no habla con la palabra mejor? Uh -huh. Hay por ahí un programa donde hablan mucho de eso, de, de que usen la palabra. Uh -huh. Amén. Y eso yo. De, de, de, no, no, no, no me preocupa mucho eso de que te uh -huh. pueda decir que, que yo te dije eso. Así es. ¿Por qué? Porque si yo la uso, yo quiero que todo el mundo la use. Claro. Y que si tú vas a, a escudriñar, como nosotros tratamos de escudriñar, pues que venga a ser un superalimento. Para, para amén, amén, así es. ¿Por qué? Porque dice aquí en el 39: uh -huh. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, la eterna. vida eterna. Estamos hablando de la vida eterna. De la vida eterna. Eh, o sea, Esa es... vida eterna que, que solamente viene y emana de parte de Dios. De parte Dios. de Dios, amén. No, no es... Nosotros, en lo personal, como, como seres humanos. No tenemos vida eterna No, no Por eso la, las personas perecemos aquí en esta tierra Así es eh, Nos enfermamos eh, y, y tenemos situaciones adversas De y, todas y de edades, todo. este... O sea, de, de color, no de color, o sea, de qué país, o sea... Sí, raza, de, color, sabor y de, de, de todo Sí Ok, entonces dicen... Y ellas son las que dan testimonio de mí, de lo está uh -huh. diciendo el Señor Jesús, uh -huh. son, son palabras de Jesús las que estamos leyendo en este momento. Sí, amén. amén y sigue es. diciendo, y, y no, no queréis venir a mí para que, tengas, para que vida. tengas vida. O sea, esto es lo importante de lo importante. Claro. ¿Cómo podemos tener vida si no estamos meditando, reflexionando, leyendo, escudriñando? Y orando también, obviamente, claro porque es nuestra comunicación con Dios. Él nos habla a través de la palabra, pero nosotros podemos hablar con Dios a través de la oración. Amén, así es. Por eso nos gusta orar. Así es, así es. ¿Por qué? Porque es en la forma como podemos decirle, Señor, aquí estoy. Amén, así Mira es. mi situación, mira la condición de mi esposa, mira la condición de nuestro amigo, de nuestro familiar, de nuestra amistad. De, de, de esta persona que pues que, que conocemos o que de alguna manera está, está con nosotros. Está en esta situación. Mm -hmm. Hay personas que están lejos de nosotros, muy lejos. Por ejemplo, Teresa de, de, de Perú nos siempre nos, nos, nos pone un saludo donde le gusta lo que estamos haciendo. Tiene varios años ella de estarnos viendo y escuchando. Así es. Qué bueno. Gloria a Dios. Miren ahorita esta María imagen. Señor. Miren esta imagen. Cuando corre el viento, hay esa pelucita que de los, que, árboles. Que, que de los árboles, de que las cae. flores. Cae. Hagan de cuenta que sí es el COVID. ¿Sí? El COVID es algo similar. Que no... no, no, no lo vemos. No pero, lo percibimos. Porque es, es micro. es Sí, es sí. Que no, eh, nadie lo ve. Nadie. Pero... Nadie. Eh, Así vuela, por eso es bien indispensable que se usen las mascarillas, que, que haya las, protección Las recomendaciones hay que obedecerlas, sí, hay que obedecerlas, si sí. no hay consecuencia ¿Y qué ha sucedido? Pues con los familiares y las amistades que han sido contaminadas sí. lamentablemente con el COVID. Sí, y, y es, esa es la cuestión, de que cuando alguien se contamina así, de repente no, pues, no sabe que se contaminó, entonces ya va a visitar un familiar, una amistad, y pues lo va a contagiar sin saber esa persona que, está que, con, una, que, que una, ya está una, contagiada. exacto Ese es el, el detalle, el problema. Entonces, ese sí. es el motivo y esa es la razón de que nadie estamos exentos. Y vamos verte a orar, vamos verte a orar para, para ello. Aleluya. Pero hay otro versículo más que quiero yo que compartamos con ustedes. Ahí sí. mismo en el capítulo 5, pero ahora un poquito más atrás. En el 24. En, en el verso 24. Fíjese lo que dice. Amén. Estamos tratando de escudriñar las, las escrituras, ¿eh? Dice, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra... ¿El que qué? El que oye mi palabra. El que oye mi, mi palabra. palabra. Qué bueno que tú estés con nosotros. Y cree al que me envió. Ah, y crees. Al que me envió. El que me envió. Uh -huh. O sea, al Padre. Al padre. El envió Al Hijo. Así es. Vino en condición humana Jesús. Nació de mujer. Amén, así es. Pero vino con un propósito. Porque a Dios le pareció justo y correcto. ¿Hacer esto? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por ti y por mí? Sí, porque pues la gente... ¿Por no ti por entender. mí? Así, de plano. Dice, tiene vida eterna. Dice, y que... Bueno, bueno, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. <risa> Aleluya. Fíjese, fíjese qué bonito eh, nos, nos dice aquí la palabra. Importantísimo. Tiene vida eterna dice, y, y no vendrá a condenación. ¿Quién? Al que cree. Al que cree, amén. Al que cree. Pero ¿cómo vamos a creer en lo que no vemos? Uh -huh. Ah, entonces aquí uh -huh. es donde aparece la, la escritura. Así. Es. La escudriñamos y conocemos al Dios eterno. Amén. Conocemos a Amén. Jesús. Amén. Amén. Y conocemos su perfecta voluntad. Su perfecta voluntad. Y uh -huh. es por eso que es tan necesario uh -huh. escudriñar las escrituras. Sí, es amen, imprescindible. Así es. así es imprescindible. Es el que hizo toda la creación. El amén. que dijo, hágase eh, toda clase de, de plantas. Así es. Eh, de, es. De aves, de animales. De aves, de, de, todo, de todo lo que existe. De todo lo que existe. Así Una es. Una mano creadora. Amén, amén, así es. Y todo fue porque dijo, sea esto y fue hecho. Amén. Corre, Nada más el hombre. Así es. Como tú y como yo, y cuando digo hombre, me, me, hombre me, me estoy refiriendo a, al ser humano. Al ser humano. Al ser humano. Así es. Todo lo demás fue criado nomás porque lo dijo. Él nos hizo Amén. a su imagen. A su imagen y semejanza. Y a su semejanza. Así es. Mira, mira, es. Este con su propia mano. No, cómo estoy poniendo chinito. Ay, nomás de pensar en Su eso. Propia mano. Que estamos hechos a la propia imagen y a la semejanza de Dios. Gloria al Señor. Y nada más por creer. Nada más. En el Hijo. Él y el también hijo nos da vida. Este sí, amén, amén. Entonces vendrán dificultades, vendrán situaciones, vendrán COVID, vendrán de eh, sí. destructoras podrá venir lo que sea balas perdidas puede haber accidentes puede haber el, el, el hecho de que una persona perezca sí. de una u otra u otra de otra manera creo sí. que en el Señor podemos perder la vida uh -huh. y esto nos va a dar la oportunidad sí amén de resucitar en el Señor Amén Porque dice, de cierto, de cierto os digo El que oye El que oye mi palabra uh -huh. Y cree en el que me envió Tiene vida eterna Estamos llamados a vida eterna Mi amado, mi amada Y no vendrá a condenación Lo que quiere decir Ojo, oh, eh, uh -huh. Ojo, mucho ojo que sí hay condenación. Sí. Sí, que estamos seguros a, a, a dónde vamos a ir. Todas las que... personas que uh -huh. no quieren aceptar a Cristo Jesús en, en su corazón como su Señor y como su Salvador, van a estar en condenación. Uh -huh. Uh -huh. Por desobediencia. Así es, por desobediencia. Nada más. Por desobediencia. Por incrédulos. Sí, pues, y lo vemos, hay muchos artistas, hay, hay mucha gente de, de los medios de, de, que hay eh, en, la, en la televisión, eh, con programas y uh -huh. con videos y con un montón de cosas, que ellos lo declaran, de que no creen en, ni, ni siquiera en Dios. Uh -huh. Ya pues solitos triste, se están condenando triste, por sus ¿verdad? propias pues, eh, sí, palabras. Por sus propias palabras. Así o es. que hacen maldad y media Así es Entonces Imagínate mi amado, mi amada ¿Valdrá la pena Escuchar mensajes como este? Aleluya, gloria al Señor Yo creo que sí ¿Valdrá la pena Compartir mensajes como este? Yo creo que sí Claro que sí Claro que sí el me gusta no sirve si no compartes. Porque Exacto. muchas veces se pone el me, el me gusta nomás como, como un cumplido. Uh -huh. Así es. Pero si tú no estás compartiendo el mensaje de Dios, mi amado, mi amado, 200 no estás haciendo el trabajo correcto. Definitivamente, pero si tú lo ves, te gustó, y yo lo comparto, ahora se pone el me gusta, uh -huh. claro. pues eso estás compartiendo porque te gustó. Así es, así es, porque nos damos cuenta, mi amada, nos damos cuenta, mi amado, cuánta gente hay que le ponen me gusta o empiezan a verlo nada más y, y, y abandonan el. El estarlo viendo por, se, porque se sale. no les llama la atención lo que se está diciendo. Y se puede tratar de vida eterna en un momento dado. Así es. Pero no nos damos cuenta porque no escudriñamos las escrituras. Él nos está hablando. como de religión. Están hablando nomás de Dios. ¿De qué es que te hablemos entonces? Nos está dando el tiempo suficiente. Estamos hablando de vida eterna. Hay vida eterna. Amén. Dios nos habla de vida eterna. Esta vida es no de un pasatiempo. Es de vida eterna. Uh -huh. Sí, aquí estamos de pasadita. Uh -huh. Pero para la eternidad tiene que ser con Dios. Dios. Y si Tenemos no. Tenemos que arreglar cuentas. Así Pedirle es. perdón al Señor y, y aceptarlo en nuestro corazón. Ya para irnos a la oración el Verso 25 es. De cierto, de cierto digo Viene la hora Y ahora es <risa> Y viene la hora Y ahora es Ay, santo wow, Dios wow, wow. Okay, Y sigue diciendo Cuando los muertos oirán la voz Del Hijo de Dios Y, y lo Que lo oyeren y, y, y, y el que lo oyere vivirá Vivirán, aleluya y los que lo hieren vivirán. Así es. el, el escudriñar las escrituras que nos pueden mostrar, nos pueden enseñar esta, esta situación. Este versículo es como para subrayarlo. Sí, sí, es, o sea, el Señor está hablando a través de su palabra. De es cierto, cierto, de cierto, como diciendo, de verdad, de verdad, te, te lo digo, estoy diciendo. Te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo. Viene la hora uh -huh. y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios que va a decir, levántate. Uh -huh. Y, los, así y es. te imaginas resucitar. Sí. No, pues. Eh, que esos huesos es... secos recobren vida. Amén, así es. Esas cenizas que recobren vida. Ay, ay señor santo nada imposible ay. es para él porque como el padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo amén así que entonces Dios es un Dios para vida eterna amén Dios estaba viendo todo lo que estaba pasando en la, en, en la antigüedad y vio que, que no habían entendido el total uh -huh. del mensaje. Entonces tuvo que... Humanarse. Eh, tuvo que humanarse en Cristo Jesús. Así es. Y tomó a, a una muchachita, a, a una, una joven, a una tierra. mujer joven, y le dice a través de un ángel, vas a conseguir una criatura. <risa> ¿Cómo? Si yo yo sí. no, ya no me toca varón. sí. No, no te preocupes. No te preocupes. Es el poder de Dios el que te va a tocar. Amén. Gloria al Señor. Y voy de las que, que queda embarazada del Espíritu Santo de Dios. Y a su tiempo nace Jesús. ¿Qué como Amén. lo vieron nacer? Así es. Pues no podían creer, no podían ver, <risa> no podían visualizar sí. que era el plan perfecto de Dios. ...para la humanidad... ...exacto, exacto... ...así es... ...y mi amada, mi amado... ...valdrá la pena estar en el Señor... ...¿tú qué crees? Claro ...valdrá que la sí. pena... ...claro que sí vale la pena... ...porque pues se trata de, de la vida eterna... ...aquí estamos de pasadita... ...ya estábamos comentando ahorita... ...de las personas que han sido... ...lamentablemente... Eh, contaminadas con lo del COVID. O situaciones como la de este nuestro amigo de... Ah, allá de, sí. de Suiza. Eh, de, de Suiza que se infartó. ¿Cuánta gente hay que se infartó? Sí, por uh. la, la misma cuestión del, del estrés y todo eso, este surgen los... De nosotros, familiar allá en México, allá por Guadalajara, eh, ya, ya lo operaron y todo eso de, de, del intestino, pero todavía no ha quedado bueno, bueno, bueno, bueno, sí, bueno. Sí, no, pues en tratamiento, sí, por el, el, el cáncer. Entonces, y está jovencito, es un profesionista, es, una, sí, es un que, arquitecto. Es que la las, Pero la, la profesión no, no, no, no impide que entre un virus. Sí, las, las enfermedades, o sea, cualesquiera. Y así podríamos estar mencionando más cosas. Por eso no quiero mencionar nombres. Sí. Pero sí situaciones. ¿Valdrá entonces la pena estar en la palabra y orar? Amén. ¿Valdrá la pena? Mira que... Claro que sí vale la pena cuando hemos podido ver algunos textos que nos mandan y que me dicen por ejemplo como Tele de de Perú o otras personas más que nos han eh, mandado un mensaje ¿no? y a veces pueden ser a miles de kilómetros de nosotros que no les conocemos y posiblemente ni los conoceremos nunca uh -huh. pero que estemos en la misma sintonía la misma sintonía, sí, amén Amén, así es. Unos han escrito de Suecia. Sí. De Alemania. Sí, sí, de, de, de los Y países de tantas bajos, partes. Sí. Evitamos hablar de nombres. Sí es. Pero sí, de situaciones reales que pasan, suceden, que existen. Vamos a orar. Señor. Vamos a orar. Hay motivos para orar. Hay bastantes motivos para orar. Tú posiblemente. Sí es. Estás <coughs> haciendo es un motivo muy en especial. Hasta me gustaría que me lo puedas decir, pero no es ni siquiera necesario. Simplemente aunque tú pongas tu mano en tu pecho. O en la parte que tú tienes afectada. Aleluya. Permite que Dios, en su grande amor y en su grande poder, toque, toque con tu vida. su mano de poder. Porque puede ser cualquier tipo de problema. Amén, amén, así Para es. Para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dice que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo lo recibiremos. Creyendo lo recibiremos. Sí, amén, así es. Y es lo que quiero que tú creas. Y vamos a hacer tus oraciones. Voy a pedirle a mi esposa que haya una amén. primera oración y luego yo termino haciendo otra. Amén, amén. Oremos. Padre, nosotros, le alabamos, el Señor. mano nosotros aquí. Amén. Glorificamos su santo nombre, Padre, dándole la honra, la gloria y la alabanza. Le damos gracias, Señor, por su bendita palabra, Señor, porque aquí nos dice, Señor, que escudriñemos, escudriñemos su palabra, porque en ella tenemos la vida eterna. Padre, gracias, gracias por haberse humanado, Señor, y haber venido a este mundo que vino y murió en la cruz del Calvario, Señor, para venirnos a dar salvación y vida eterna. Padre, en este momento, Señor, nos allegamos ante el trono de su gracia, Señor, para pedirle, Señor, por las personitas que están ahorita pasando por situaciones difíciles en sus vidas, Señor, por problemas de, del COVID, Señor, por problemas de, de, de salud, Señor, que hay tantas enfermedades de, oh, de, de diferente sí, índole, Padre, Señor, Poniéndolos en sus preciosas manos, Señor, para que cada uno, Señor, abra su corazón. Abran su corazón, Padre, le pidan perdón y le acepten en sus corazones, en sus vidas, Padre mío. Oh, Padre eterno, gracias le damos porque sabemos que su poder no ha menguado. Usted es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Únicamente, Señor, Necesita que haya un genuino arrepentimiento en sus vidas, Padre. Usted toca con su mano de poder porque nada Dios. imposible hay para usted, Padre. Y en este momento, Señor, oramos, oramos porque sabemos que su Espíritu Santo está obrando en este momento, Señor, en las vidas de las personas, Señor. Y gracias le damos, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, a través de sus medios, de enviar su palabra, Señor. Padre, toque, toque con su mano de poder y que las personitas que en este momento están pasando por situación difícil, Señor, sean libres, libres de todo virus, libres de toda enfermedad por esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Padre mío, líbreles de todo mal, en el nombre de Jesús oramos. Gracias, Padre, por su bendita palabra. Gracias le damos, Señor, porque nos da la vida, nos da la salud, y con un propósito, Señor, de seguir predicando su palabra, porque todavía hay mucha gente que no le ha aceptado, que no cree, Padre, porque estamos en tiempos difíciles y el tiempo se acorta, Padre, y usted es grande en amor y grande en misericordia, Padre. Gracias, Padre Santo por este tiempo que nos ha dado de enviar su palabra, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Gracias, Padre, por su amor y su misericordia. Gracias, Padre. Aleluya. Glorificado sea su nombre. Aleluya. Glorificado sea, Aleluya. Padre. Antes de ir yo a la oración, le dije a pedir a mi esposa que lea ahora el verso 46 y el verso 47. Ahí mismo, sí, en amén. el capítulo 5. Porque si creyeres a Moisés... Me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Fíjense, Moisés escribió acerca de Jesús muchos años antes de que Jesús apareciera en, en, en la escena. Muchos, muchos, pero muchos, muchos años. Así es. Y el 847 es. dice. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y entonces aquí. sea el nombre del Señor. De aquí, si no creemos en lo que está escrito. Así es. ¿Cómo podemos creer en las palabras que Jesús mismo dijo? Por eso la importancia, es, la importancia. de escudriñar y hablar de la palabra de Dios. Sí, amén. Amén, amén. Porque ellos son los que dan la vida eterna, son los que dan la salud son las que dan la bendición, son las que nos hacen a nos reflexionar, meditar, orar, aprender. Amén, amén, amén. Padre, Alabamos su santo le adoramos nombre, y le señor. bendecimos, Señor. Oh, mi Cristo maravilloso es su... Le tomo nuevamente de la mano de mi esposa, Señor. Sí, Señor, glorificado sea su nombre, Padre. Porque sus palabras nos dice que donde dos o tres se congregan en su sí, nombre, señor. usted está en medio, usted de vive, ellos usted vive y reina, Señor. Y aquí estamos nosotros es dos más los, el que esté ahorita con nosotros también. Sí, Señor. Glorificado sea su santo nombre, Padre. Y usted está en medio, Señor. Gracias, Padre, por su bendito amor. como no clamar, como no gemir, Señor? Padre para pedir la bendición. Sí, Señor. Sobre cualquier persona padre. que en este momento le traga su vida. Toque corazones, Padre eterno. Que puedes tú decir con todo tu corazón, Señor, ven a mi Sí, mí. Señor. Cámbiame, transformame Santo, santo, santifica eres mi vida. Los ejércitos. Ya no quiero seguir siendo igual Convitaros como antes. Santo nombre, padre. Quiero ser una nueva criatura para sí, tu honra y gloria, Señor. Sí, Señor. Ven a mi vida. Cámbiame. Si venga, mi Santifícame Señor. Santifícame, Señor. Quita todo lo que me estorba. Quita, quita todo lo que está, lo que está, mal, lo en que mí. está mal en mí. Sí, señor. Glorificado. Palabras, pensamientos, de actitudes y hechos. Sí, Señor. Quítalo, Señor. Todo lo que esté mal, Señor, dentro de nosotros. Quítalo, Padre. En y permíteme entrar en tu reino. Desde sí, ya. Señor, permítame entrar a tu reino. Sí, ya cuando tú me llames, señor, yo estoy listo usted y preparado, listo lista y preparado. preparada. Sí, señor. Para ver tu rostro. Aleluya, alabanza, y gloria sean dadas a usted, padre. Señor. Gracias por su, su bendito amor. Señor. Su gran de misericordia que, señor. Quite toda enfermedad, grave, quite toda dolencia, padre. quite todo mal que hay ahí señor en esta vida. Cristo. Sí, señor. Sigue teniendo tu mano ahí. Ahí es donde se está, está puesta esa mano, Señor. Santo, santo eres, Jehová de los ejércitos. Que su amor, su poder, toque con su, su gracia y su poder. majestad, Señor. Sí, mi Cristo. Sea mostrada, manifestada, poderosamente. Sí, Padre, así sea, Señor. Cambiando, transformando, sanando. Sí, mi Cristo. Modificando esas sí, vidas, sí, Señor. señor. Gracias, Señor. Y usted o sea, le damos toda la honra. Sí, Señor. Le damos toda honra, la gloria y le damos gloria, toda alabanza, la alabanza. Aleluya. Alabado sea su nombre, Señor. Gracias. De padre. quienes compartan, Señor, este video. Gracias, Padre. Deles una porción doble sí, de bendición, Señor. señor. Bendígales grandemente, Padre eterno, en el nombre de Jesús y a quienes les compartan el video toque señor vidas, que corazones. también reciban la bendición cubra señor cubra cubra, y padre Santo, cubra declarando de victoria todo mal, y sanidad de todo virus de todo peligro señor declarando señor cubra prosperidad hijos, y bendición a nuestros nietos padre donde declarando que esté, señor padre, la bendición sobre toda nuestra familia toda nuestra familia señor Nuestras amistades, Estoy hablando de padre. tu familia también Nuestros hermanos en Cristo, Padre Padre Santo, en el nombre a de Jesús A los pastores, a los misioneros, Señor Sea Bendiga con ellos, señor. Padre Aquí descansa con, nosotros, Cúbralos señor. con su mano de poder, Padre Bendígales, oh Padre Santo Sí, señor. De una manera maravillosa En el poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Y que su amor, su poder, su gracia, sí, su majestad, señor. Sí, señor Sea mostrada y manifestada en cada vida y Manifieste su poder, Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en Cristo Señor Jesús. nuestro, gracias, aleluya, Madre. gracias, Señor, aleluya. en el nombre de Jesús, aleluya, oramos, amén, aleluya. glorificado sea su santo nombre, mis amados, santo, hasta aquí llegamos, gloria al Señor. Solamente compártelo y de paso me guste pero compártelo. Me interesa más que lo compartas, o sea, que él que, que me gusta. Así es. Porque si ya lo compartiste, quiere decir que te usó. Amén, amén, amén. Y que por ello Dios te dé la recompensa de la bendición que tú estás esperando. Amén, así sea. Alabanza a su rey, gloria. Sea. Gloria. Nos abraza Nos abrazamos a Dios. Un abrazo, un abrazo en el amor de Cristo. Sean. Bendecidos de parte de nuestro Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y mil gracias por compartir estos videos. Y sigan viendo estos, estos videos. Y somos sus hermanos y sus amigos. Hermanos en Cristo, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Así es. Bendiciones para todos. Bendiciones para ustedes.